Soy un profesor y un, y un escritor que está contento con eh, cómo le ha ido en la vida, ¿no? Había una época de la literatura infantil ecuatoriana en la que nadie daba un centavo por este concepto, ¿no? Y de alguna manera hemos eh, venido trabajando en este campo y finalmente hoy vemos que es un campo floreciente. Pero yo antes de escribir literatura para niños y jóvenes empecé escribiendo la simple literatura. Eh, incluso creo que mis primeros eh, premios o distinciones no tenían nada que ver con los niños. Eh, eh, pasaron algunos eh, episodios que me, que me llevaron a decidirme. Uno de ellos fue, eh, no sé si con esto me extienda demasiado, pero yo era profesor de, del Colegio San Fernando cuando tenía 19 años entré ahí en una tienda de la Sucre y estaba un señor argentino, preguntaba cosas. Yo le notaba que no conocía mucho el habla ecuatoriana, ¿no? Entonces yo me ofrecí para ayudarle. Terminamos haciéndonos muy buenos amigos. Esa noche me invitó a cenar en su casa y ahí me presentó a su esposa y a su hijo. Su hijo... Era Daniel el niño que estaba sentado en una silla de ruedas, no sé si leyeron ese libro, si es que conocen el niño que amaba las estrellas. Un día convocaban al primer concurso nacional de cuento para niños y entonces escribió un cuento que estaba basado en este amigo mío, en Daniel. Ese es el cuento que yo escribí, que ganó el primer premio <ríe> del diario Mercurio. Creo que están claramente delineados y delimitados los que fueron ¿no es cierto? Rafael García Goyena es uno de los primeros fabulistas, no solo guatemaltecos, sino ecuatorianos, porque nació en guayaquil. De pronto escribió para los niños y lo hizo con una calidad increíble. Pablo Aníbal Vela, junto a García Goyena, creo que son los dos mayores fabulistas de la literatura infantil ecuatoriana. Pero eh, además de eso, para los jóvenes escribió leyendas que siempre les llegaron mucho, de Manuel J. Calle, ¿verdad? Y después de eso, eh, creo que hay un poeta al que el Ecuador todavía no le reconoce toda su valía, que es Manuel Agustín Aguirre. Yo trabajaba como en libreza, la editorial esta, eh, la que ha hecho Antares, ¿no es cierto? Y cierta vez llegó una muchachita, una adolescente, eh, un poco tímida, y me dijo, mire, he escrito estos cuentos, no sé si valen la pena. Le dije, déjamelos, yo me voy a ir aquí esta tarde, voy a dar unos talleres a maestros, si me gustan les leo. Y al regreso conversamos. Leí en el avión esos cuentos y me encantaron. Y les leí a los maestros y lloraron. <risa> Regresé y publiqué esos cuentos. Y uno de ellos ganó el premio, el, uno de los primeros premios, Darío Guevara. Su autor era María Fernanda Heredia y el libro se llamaba Cómo debo hacer para no olvidarte. Uno no cuando escribe no intenta más que escribir y se acabó. Yo creo que uno nunca se propone ciertas cosas. El escritor solo escribe y lo que quizás lo que eh, intenta es divertir, así como él se ha divertido escribiéndolo. <ríe> La pelea es una obra que tiene mucho de autobiográfico en mí, ¿no es cierto? Entonces tú vas a encontrar ahí un montón de coincidencias. A ver, eh, David es un chico que viene de provincia a la capital lo que me sucedió a mí eh, a David le hace en bullying lo mismo que me sucedió a mí eh, David, a David lo salva eh, una circunstancia que es la literatura, un factor, un hecho es el momento en el que lee la primera redacción que como que empiezan a respetarle en clase y a admirarle y a valorarle bueno, un poco también eso me sucedió a mí. Yo creo que la figura del abuelo es determinante en todo el mundo, pero mucho más en los escritores. ¿Tú has leído lo que dice, lo que cuenta García Márquez de cómo escribió 100 años de soledad, no es cierto? Sus abuelos fueron determinantes. Tú sabes que todos los chicos tienen en determinada edad miedo a la oscuridad, miedo a los eh, monstruos e inventan el amigo imaginario para que les ayude a atacar a los monstruos y no sé qué, pero ahí en cambio la figura materna es determinante en la eliminación de, de esos miedos y eso es lo que yo me propuse al escribirlo. Lo que nosotros hablamos y escribimos no tiene nada de original eh, nosotros lo que hacemos es repetir de acuerdo a un estilo muy propio nuestro lo que ya se dijo y se escribió hace cientos de años a veces yo en un trole me siento y pelo la oreja, y van dos comadres conversando ahí. Y yo que tenía que bajarme en la siguiente parada, me voy hasta el final con mi grabadora o mi libretita anotando, y ya saqué un cuento interesantísimo de ahí. Yo creo que la niñez es la capacidad de asombrarse ante las cosas incluso más pequeñas, ¿no? La literatura infantil es esto y tiene carácter de subversiva y, y el poder político máximo se fija en ti. Yo creo que vale la pena dedicarse a esto.